Bien, porque es el, el único grupo, verdad, sí. es, es, es el único grupo que yo sé hasta ahora que se ha opuesto a, a lo que hay hecho. Sí. Entonces, habría, que enten... ver, habría que ver porque eh, no creo que es porque nosotros seamos los que nos irritamos por todo. Sino de que el puente en principio no tiene la capacidad suficiente para avergar.